Sean bienvenidos a este webinario que organizamos desde el Grado de Historia y Geografía de la Universidad Isabel I y que se titula El Trino Liberal 1820-1823, Reflexiones en torno a su Bicentenario. Antes de explicar las claves de esta actividad y presentar a los tres historiadores que nos acompañan esta tarde, quisiera dar las gracias a todas las personas y departamentos de la universidad que han hecho posible la realización de este webinario. Comenzando por la dirección y la coordinación del grado, los profesores Alberto Romero y David Mutazurdo, que desde que recibieron la propuesta fueron muy propositivos y me han orientado muy bien en los trámites que debía realizar internos, y a quienes quiero agradecer su compañerismo y la confianza depositada en mí para desarrollar esta actividad esta tarde. También quiero agradecer a los compañeros del Servicio de Comunicación e Innovación Educativa de la Universidad Isabel I, que han hecho un maravilloso trabajo de difusión y de dotación de los recursos para que podamos vernos y escucharnos esta tarde. Por supuesto, me agradezco encarnadamente la buena acogida que esta actividad ha tenido entre los estudiantes del Grado de historiografía de la Universidad Isabel I, entre otros colegas del Grado, del equipo docente y también entre otros colegas de fuera de la universidad, ya que precisamente este interés ha permitido que tengamos más de 40 personas inscritas a quienes les doy las gracias por animarse a interesarse en esta actividad. Un agradecimiento que, como no puede ser de otro modo, hago extensible a todas las personas que estáis conectadas y que seguís esta actividad desde vuestro ordenador, desde vuestro despacho, desde vuestra casa. Por último, quiero dar las gracias a los tres magníficos historiadores que nos acompañan esta tarde y a los cuales voy a presentar a continuación. Os debo decir que no solo son tres grandes investigadores y grandes especialistas en el terreno liberal, sino que son buenos colegas y muy generosos, pues en cuanto les escribí para proponerles participar en esta actividad, no dudaron un instante y aceptaron desde el primer momento. Además, se han implicado conmigo en el diseño final de la actividad de cara a que este webinario fuera lo más útil e interesante para todos ustedes. Antes de presentar canónicamente a nuestros invitados, voy a explicar brevemente cómo se va a desarrollar y cómo vamos a desarrollar este webinario. Pues para dinamizar la actividad y que podamos abordar el máximo de temas posibles en unos 60, 70 minutos en torno al trineo liberal, los cuatro pensamos que podíamos plantear y vamos a plantear una serie de ejes, una serie de preguntas comunes, a las cuales los cuatro daremos respuesta de manera individual desde nuestras coordenadas de estudio y especialización es historiográfica. Con eso, además de posibilitar que haya debate entre las personas que intervenimos, pensamos que las intervenciones pueden dialogar entre sí y de ese modo podemos contribuir a dar una visión lo más amplia posible sobre el tema. Todo con el fin de que los estudiantes y el resto de personas inscritas estén en condiciones de obtener una visión panorámica y lo más amplia y completa posible sobre el pleno liberal y sobre las reflexiones que han surgido entre la historiografía en torno a su bicentenario. Si bien, al final de, de este eje de preguntas, dejaremos un espacio para que nos hagáis llegar vuestras preguntas y reflexiones a las cuales también intentaremos dar respuesta o participar sobre ellas. Dicho lo cual, pasamos a presentar a los invitados. En primer lugar, nos acompaña el profesor José Miguel Delgado y Darreta, doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza. Entre sus muchas dedicaciones académicas, destaco que ha sido profesor de las universidades de Zaragoza y de La Rioja, ha presidido el Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española ya dirigido el Instituto de Estudios Riojanos. Actualmente es profesor honorífico de la Universidad de La Rioja y miembro correspondiente en La Rioja de la Real Academia de la Historia. De sus más de 100 publicaciones, tan solo voy a destacar algunas relacionadas con el tema que nos ocupa. Por ejemplo, su edición facsímil del Patriarca Riojano, su artículo de la libertad de imprenta en el premio liberal 1820-1823, publicada en Bercer recientemente, su capítulo titulado La Diputación Provincial de la Provincia de Logroño en el Tiempo Constitucional, 1820-1823, publicado en la obra colectiva Las Diputaciones Provinciales, antes de la Constitución, vertebradora del Nuevo Orden Provincial. También su trabajo titulado El debate constitucional en la prensa liberal y el Parlamento, publicado en la obra coordinada por él mismo, que lleva por título El debate constitucional en el siglo XIX, Ideología, Oratoria y Opinión Pública. En segundo lugar, contamos con la presencia del profesor Álvaro París Martín, doctor en Historia Moderna por la Universidad Autónoma de Madrid. Es investigador postdoctoral de la Universidad de Toulouse, Jean Jaurès, aunque dentro de pocas semanas se incorporará en calidad de investigador Juan de la Cierva a la Universidad de Zaragoza, un centro del que también ha sido investigador postdoctoral. De su producción académica, Destaco que ha coordinado tres dosieres en revistas como Prolegómonos del Derrumbe, La crisis de 1804 en la monarquía hispánica, publicado en Investigaciones Históricas, otro dosier titulado La política a través de las armas, milicias y fuerzas armadas en Iberoamérica, publicado el año pasado en la revista Claves, y por último el dosier titulado Zaragoza motinada, protesta popular y politización urbana, que está todavía en prensa y que será publicado por Jerónimo Zurita. Además, ha publicado artículos, entrevistas como ayer, análisis históricos de la Revolución Francesa, rubrica contemporánea, investigaciones históricas y Nuevo Mundo. También me permito sobresalir el último eh, capítulo del libro publicado en el monográfico del Triño Liberal, 1820-1823, Una mirada política. Y cierra este sensacional triunvirato el profesor Víctor Sánchez Martín. Doctor en Historia por la Universidad de Alicante, es profesor y jefe del Departamento de Geografía e Historia del Instituto del Vinalopop de Novelda, la provincia de Alicante. Fue becario de FPU de la Universidad de Alicante, una institución donde realizó su tesis doctoral, que es una sensacional biografía sobre Rafael de Riego, en la que relaciona la vida de este personaje central del Trinio Liberal con la construcción del mito liberal sobre su figura. Además, ha publicado diversos trabajos y artículos acerca de la trayectoria de Riego durante el Trino Liberal y sobre la construcción del mito, la figura de Riego, hasta la Segunda República Española. De sus últimas publicaciones destacaría su contribución sobre el trinio que ha publicado en revistas como Ayer, El Argonauta Español y Pasado y Memoria, y su capítulo en el libro El trienio liberal, 1820-1823, Una mirada política, donde ha trabajado temas relativos a la figura de Rafael de Riego, los procesos de politización, la prensa marrileña y el papel político del ejército. Dicho lo cual, voy a lanzar ya así a la mesa, por decirlo de alguna manera, la primera cuestión. ¿Por qué a vuestro entender es importante conocer el trinio liberal? Es decir, ¿qué aporta a la historiografía contemporánea un periodo breve? ¿Por qué os interesa concretamente a vosotros especialmente el neoliberal? liberal? Me toca empezar a mí mismo, ya que has empezado presentándome sí. a mí el primero, Sergio. De acuerdo, Buenas tardes, gracias a todos. Gracias a ti personalmente, Sergio, por haber querido contar conmigo y gracias a la Universidad Isabel Primera de Burgos, a la cual perteneces en estos momentos por, esta, por organizar esta actividad. y Paso a, res, a tratar de responder en un primer contacto a, esas a esa primera cuestión que ya planteamos en los correos que nos intercambiamos y que ahora ...acabas de enunciar... ...si me permitís... ...creo que el hecho... ...el acontecimiento de esos tres años... ...de 1820 a 1823... ...son importantes... ...y me vais a permitir que inicie... ...con una frase de Ramón de Mesonero Romanos... ...en sus memorias de un setentón... ...que aludiendo a este acontecimiento... ...dice... ...y era pues aquel mismo día 5... ...que había llegado a Madrid la noticia de haberse sublevado el día 1 el ejército en la isla de León y sus contornos se hallaban reunidos para marchar a ultramar y aclamado nada menos que la constitución de 1812. Esta noticia tan importante y trascendental traía pues revueltos los ánimos y preocupaba en distintos sentidos. Y tras hacer una alusión a todos los fracasos que había habido antes de Mina en Navarra, de Porriere en Cataluña, de Vilad en Valencia, etc. y termina diciendo en este, en este breve párrafo dice, eh, y otras varias sucedidas en años anteriores, al paso que otras disimulaban mal su alegría porque atendidas las proporciones del alzamiento actual, prometía feliz suceso bueno, pues ese feliz suceso que se iniciaba ese día 1 de, de enero de 1820 y que la, la noticia como no había internet ni esas cosas pues llegó cinco días más tarde el día 5 a Madrid, pero está claro que eh, eh, llamaba la atención sobre esta, sobre esta realidad. En ese sentido, si sí, ya los hombres de la época destacan perfectamente esa importancia de un acontecimiento prometía feliz suceso, eh, hoy, lógicamente, 200 años después, sabemos que fue un acontecimiento realmente eh, importante. Eh, además, a mi parecer, eh, aquellas, muchas de aquellas cuestiones que se habían puesto encima de la mesa ya en las cortes de Cádiz, a partir de 1810, en los años de la Guerra de la Independencia, lo que, lo que para, sucedía ahora en estos momentos es que volvía a tomar cuerpo ahora. De nuevo se planteaba una situación de recuperación de aquellos años. Después de esos seis años del manifiesto de los persas hasta este golpe del 1 de enero de 1820 eh, de nuevo habíamos entrado en una etapa absolutista bajo la mano siempre de Fernando VII eh, ahora volvía otra vez a la escena y en primer lugar esa constitución, el mismo mesonero romanos decía y aclamando nada menos que la constitución de 1812, por lo tanto es verdad que había habido una constitución previa, eh, la constitución de Bayonne que eh, como la definen los franceses margen de los debates, si es una carta otorgada o si realmente es una Constitución, etcétera que no, no vamos a entrar ahora, está claro que de nuevo 1812 ponía encima de la mesa una, una nueva realidad. Eh, por lo tanto, eh, claves para organizar unas nuevas cortes donde se van configurando toda una serie de, de problemas, a mi parecer, insisto, eh, creo que el acontecimiento, a pesar de que sea muy breve, ...que empiece con un golpe de Estado y termine con una invasión eh, de los europeos... ...a través de, de Francia, eh, con los 100.000 hijos de San Luis, del duque de Angulema... ...que ponía punto final, pero volvía otra vez a nuestra realidad. Por lo tanto, eh, es verdad que la Constitución de 1812, curiosamente... ...es la que nos ha servido de referencia siempre, permanentemente, en todo, en todo el tiempo es curiosamente la que menos ha durado aquellos dos años prácticamente en la guerra, durante los años de la guerra de independencia estos tres y unos meses en 1836 hasta que definitivamente aparece la constitución de 1837 que va a dar lugar a la aparición de esa nueva realidad y al desarrollo del, del liberalismo por lo tanto diríamos que eh, ahí tenemos un acontecimiento muy importante y dentro de él y por supuesto luego entraremos en más detalles, eh, ante la pregunta de que, que por qué nos ha interesado. Pues a mí personalmente me ha interesado por otras muchas cosas, pero fundamentalmente por dos. Eh, la primera, porque ya que soy de Logroño y Riojano, aunque toda mi media vida académica se haya desarrollado prácticamente en la Universidad de Zaragoza y la otra media, un poco más larga, en la Universidad de La Rioja, en mi tierra, pues me ha interesado siempre el tema de, de, de La Rioja ¿no? y, por lo tanto, eh, me he fijado en, un, en dos aspectos. En el primer lugar, Sergio ha señalado en parte en algunas de mis publicaciones o de mis líneas de investigación el tema del de, eh, nacimiento de la provincia, cómo nace la provincia, cómo se configuran aquellas primeras diputaciones provinciales y, por lo tanto, cómo... Eh, esta, esta realidad, lo que era antes provincia de Logroño, ahora comunidad autónoma de La Rioja, para poder llegar a ser comunidad autónoma de La Rioja tenía que ser primero provincia en este sentido quiero recordar que perteneció a Burgos, que perteneció a Soria una parte a Soria, otra parte a Burgos y que no es hasta ahora, hasta 1822, en estos años cuando se configura una nueva provincia y aparece una diputación, no es que no existiera diputación evidentemente existía la de Burgos y la de Soria, pero no era de la provincia de Logroño, al margen de los debates sobre si debía ser eh, con los territorios actuales o con territorios más amplios como por ejemplo el profesor Díaz Morrás ha puesto bien bien en evidencia. Y el otro tema que me parece que me ha llevado mucho más tiempo y, y me ha hecho recorrer el siglo XIX incluso parte del siglo XX, es el tema de la libertad de prensa, de la opinión pública, una opinión pública que eh, siempre ha, ha, ha estado ahí, ¿no? Y si hace un momento ha echado mano de mesoneros romanos, ahora quiendo echar mano del conde de Toreno en su levantamiento, guerra y revolución de España, cuando, dice, antes de reunirse las cortes, la libertad de imprenta apenas contaba a otros enemigos, sino a algunos de los que gobernaban. Pero ahora, en estos momentos, en 1812 y ahora, en este periodo de 1820 23 tanto con la... Con la eh, la, la ley de prensa de 1810 como ahora con 1821 y su ratificación en 1822 en octubre de 1822 nos vamos a encontrar sin ninguna duda con un debate que eh, está ahí y que mm, empieza a marcar las pautas y el futuro de esas realidades que construyen sin ninguna duda las nuevas realidades. La opinión pública, evidentemente, van a ir apareciendo a lo largo del siglo XIX, pero el trienio va a marcar esos primeros pasos. Nos va a señalar la soberanía, la aparición de la ciudadanía, los debates sobre la democracia, que, en palabras del profesor Capellán, son sólida e indisolublemente unidos. Esos aspectos, sin ninguna duda, desde el principio me han llamado la atención mis primeras publicaciones, no son las primeras exactamente, pero de las primeras publicaciones hago mención a estos dos problemas. Una cuando junto con el profesor Bermejo editamos el libro sobre el origen de la Diputación Provincial de La Rioja que evidentemente nace definitivamente en 1835 desaparece en 1982 al, al aparecer la, la Comunidad Autónoma de La Rioja, pero que tiene sus claves en, ese, en estos tres años que conocemos como el trienio y la otra es la prensa y en el Instituto de Estudios Riojanos hay un periódico, se titula El Patriota Riojano, creo que tiene un, un título muy, muy evidente, Patriota y Riojano, que se edita entre octubre de 1822 y abril de 1823, por lo menos se lo conocemos hasta ahora, que marcan esas dos líneas que sin ninguna duda me han interesado y que en el caso concreto del trienio constitucional me han parecido eh, punto de, de arranque ...de otra serie de investigaciones y de otra serie de cuestiones... ...que iremos poniendo encima de la mesa a lo largo de este de este debate. Por mi parte, de momento, nada más. La palabra para los demás ahora. Sí, Álvaro, si pues, quieres yo, contribuir tú ahora. Sí, ahora voy. Yo iba a empezar con un tuit que puso el otro día Pedro Ballín... ...que es un periodista muy conocido... ...diciendo que España es el único país de Europa... ...donde fracasaron todas las revoluciones liberales... Y que eso explica, le decía un tuitero de derechas, eh, que los conceptos básicos de la democracia liberal se te hagan bola, ¿no? Entonces, esta era la imagen tradicional que teníamos de, del trienio, ¿no? La imagen de que en España no había habido una revolución liberal o una revolución burguesa o que esta había fracasado y todavía esa imagen, que ya los historiadores no, no, no aceptamos, sigue muy vigente a la sociedad civil, ¿no? La idea de que el atraso de España o, o la persistencia del conservadurismo o del poder de la Iglesia, ¿no? sería un producto de un siglo XIX en el que fracasó la revolución liberal. Incluso mucha gente, políticos, lo vemos estos días, que buscan, digamos, la raíz de los males, entre comillas, del siglo XX, de la, de la guerra civil, o mejor dicho, de la tercera o cuarta guerra civil, que es la que conocemos como guerra civil, buscan en el XIX la raíz de esos males. ¿no? Entonces, esta visión de la excepcionalidad española, de, del fatalismo, ¿no? del atraso español, eh, es muy fácil rebatirla estudiando el trienio. El, el trienio es una revolución, Corta pero muy intensa, que no fracasó, sino que fue derrotada momentáneamente. Y fue derrotada no solo por, por el rey y por, por la invasión francesa, sino porque precisamente por su carácter avanzado, por su carácter, digamos, radical, si queremos, eh, la breve experiencia del Tiranio generó una gran respuesta, una gran resistencia social por parte de amplios sectores que, de forma infructuosa pero muy intensa, se revelaron desde casi el principio contra ese modelo liberal, contra ese modelo revolucionario, eh, a través de partidas, guerrillas, replicando el modelo de la guerra de la independencia contra el liberalismo. Pero si hubo una contrarrevolución fuerte en España, si al final esa contrarrevolución, con la ayuda, con el protagonismo francés, hizo caer al trienio, fue porque verdaderamente esa revolución había puesto en cuestión muchos de los fundamentos sociales y muchos de los intereses sociales de aquella España, ¿no? Es decir, que fue una revolución muy resistida porque fue radical, porque fue avanzada. ¿no? Por otro lado, eh, una revolución yo creo que es eh, un momento muy interesante para el historiador porque abre oportunidades para que sectores tradicionalmente excluidos del poder y de la toma de decisiones políticas planteen sus proyectos de futuro. ¿no? Entonces el trienio es una breve explosión de debates públicos, debates políticos, opiniones, escritos, panfletos de prensa, de los debates que se mantenían las sociedades patrióticas, que eran como los clubs, digamos, de la Revolución Francesa, o como asambleas actuales, ¿no?, donde artesanos, donde sectores tradicionalmente excluidos de la política, iban a aprender y a opinar sobre cuestiones políticas, ¿no? eh, Por tanto, para el historiador supone una verdadera eclosión de voces, donde eh, escuchar cosas que uno no suele escuchar fuera de este contexto revolucionario. Y por último, el trienio liberal es fundamental para la historia contemporánea de España porque fue una, una revolución que fue un modelo para Europa, sobre todo para Europa meridional. Es decir, la revolución que se da, en, sobre todo en Nápoles, en el sur de la actual Italia, en Portugal, incluso en Rusia, toma el modelo español y toma la revolución de trienio y la constitución de Cádiz como su vía y su modelo alternativo al modelo de la revolución francesa. Por tanto, lejos de tener que lamentarnos de que en España no hubiese una revolución como la francesa, que es una idea que se sigue escuchando mucho, no entre los historiadores, pero entre la opinión pública, esta breve revolución es que fue un modelo para Europa, tremendamente duradero, y que, como luego hablaré, si la entendemos en su dimensión, digamos, americana también, transatlántica y, y sud-europea, adquiere características de una revolución eh, internacional y de un modelo revolucionario propio que cuajó en los países del sur de Europa. O sea que creo que el tren es importante porque, lejos de estar en un país excepcional, como el caso español, lejos bueno, de ser un país sin revolución burguesa, tuvimos una revolución liberal propia y además muy original, que se convirtió en un modelo para el conjunto de para el conjunto, sobre todo, del sur de Europa. Y es que acabó. Víctor. Bien pues eh, yo eh, comento, eh, comento muy brevemente para empezar mi agradecimiento a sergio por su amable su amable ofrecimiento y a la organización de esta de esta interesante jornada y animo de hecho también a a bueno, los participantes que de luego aprovechen esa herramienta que la tecnología nos ha puesto, que es el chat, porque últimamente en las jornadas estas que estamos aquí digitales compruebo que funciona muy bien. A lo mejor cualquier cosa que comenta, cosa pues, que está comentado ahora José Miguel o que comenta Álvaro, ya dejarla en el chat porque surgen dudas que luego a veces, en fin. Entonces intentemos a lo mejor aprovechar eso, ¿por qué? Porque yo lo que voy a hacer, voy a, voy a lanzar titulares, voy a lanzar titulares muy rápidamente de cosas que aparecen en el trienio sin entrar a definirlas mucho, pero por tirar pues, líneas de debate y líneas de interés que a lo mejor, pues, tanto los compañeros de esta mesa virtual como el moderador, que sé es que está deseando intervenir, como a lo mejor los asistentes, pues, eh, quieren recoger, ¿no? ¿Por qué el trienio es importante? Pues, primera, un poco abundando en lo que comentaba Álvaro, porque es un momento en el que claramente se acelera la historia, ¿no? Hay un proceso de aceleración o de precipitación de determinados fenómenos históricos que se van a ver cristalizar. Por ejemplo, la política moderna, esa constitución de Cádiz que nos ha comentado eh, José Miguel, se va a poder aplicar por vez primera sin una situación de guerra. No están los franceses pululando por la península. Por tanto, las reglas del juego cambian y se va a aplicar por vez primera con un rey que tiene una serie de poderes y que puede estar más de acuerdo o menos con lo que se está haciendo. Más cosas por las que se importa el trienio, porque es fruto del primer pronunciamiento exitoso. Después de varios intentos, como también se ha comentado, de pronunciamientos fracasados Aquí hay un pronunciamiento que triunfa y que también se convierte en cierto modo en modelo ¿no? Por tanto, el trienio en su primer año va a beber mucho de qué ha pasado en el pronunciamiento Quién ha hecho qué y cómo ha sido aquello a la hora de cómo nos posicionamos políticamente Más cosas A esa apertura de un periodo constitucional vamos a tener eh, bueno, grupos políticos No vamos a hablar de partidos políticos, pero a lo mejor sí de grupos políticos que van a entrar en batallas eh, de todo tipo. Para empezar van a entrar en batallas electorales, vamos a tener procesos electorales modernos, inter eh, intervenciones de autoridades queriendo influir en ellos, reglamentos electorales que se violan dudas de si esto ha sido correcto o aquí se ha infringido el reglamento, eh, candidatos polémicos por su pasado, en fin, la política moderna, ¿no? En ese sentido, pues Álvaro ha reflejado bien la participación popular. Se abre un espacio nuevo con el trienio, un campo para que participe popularmente la gente de formas muy diversas y muy distintas. No todo el mundo va a participar de la misma forma ni con los mismos objetivos. En ese sentido, también se ha comentado, vamos a terminar el trienio con una guerra civil. Probablemente, pues no sé si coincidirán eh, los compañeros, pero probablemente la primera guerra civil eh, quizás contemporánea y como bien decía... Álvaro, la guerra civil que decimos la, pues, debe ser eh, la cuarta, ¿eh? por lo menos, o la quinta, ¿no? según nos pongamos. Vamos a tener proyectos políticos distintos. Libertad de prensa, lo comentaba José Miguel. ¿Cómo se gestiona la libertad de prensa cuando realmente hay una pluralidad de opciones brutal? El diario El Censor, con los afrancesados, plantea una libertad de prensa sesuda filosófica, podríamos decir. El Zurriago plantea una libertad de prensa satírica, crítica, brutal. Cuando hay dos ideas tan distintas, pues entran en conflicto, entran en un juego, en fin. Incluso porque es importante conocer el trienio, eh, José Miguel que lo ha estudiado, lo ha, lo ha planteado muy bien, las provincias, ¿no? En esta España autonómica que busca tanto en la legitimación del pasado, el, el, el origen histórico, la división provincial del trienio es un asunto, bueno, capital y modernísimo, podríamos decir en ese sentido, ¿no? Llevándolo al terreno un poco de lo personal, porque bueno, eh, lo personal, lo biográfico, el trienio, eh, tienes un punto ineludible en la trayectoria política de, de, de muchas figuras, eh, que van a tener un papel político en el trienio, pero como todos biológicamente van a envejecer y algunos dirán, ahí va lo que hice en el trienio y se van a moderar y otros no, van a seguir en esa línea, o sea que el trienio se convierte una, en una de las... Eh, momentos políticos más importantes en muchas biografías, ¿no? ¿Qué se hizo en el trienio y cómo valoro yo y cómo valoran los demás lo que hicimos en el trienio? ¿no? En fin, por ir cerrando estos cinco o seis debates a lo mejor que quería plantear, en el trienio se va a plantear, igual que los límites de la libertad de prensa, pues también los límites de la igualdad. Basta con conseguir la igualdad jurídica porque la igualdad jurídica la estamos consiguiendo, la estamos eh, planteando, la estamos trabajando. O hay posturas que defienden. No, es que hay que conseguir una igualdad social. Igualdad social es necesaria, además, de igualdad jurídica. El papel de las mujeres, el papel de las mujeres en el trienio lo vamos a ver. En sociedades patrióticas como la de Cartagena y determinadas eh, determinados elementos. Se ha comentado también el trienio como modelo de revolución. Esto es. Parecido a la Revolución Francesa, esto es diferente. Por supuesto, los liberales españoles van a tener una obsesión: separarse del modelo revolucionario francés. Es decir, cuidado, esto no es la Revolución Francesa, pero esa, la Revolución Francesa va a gravitar constantemente sobre las actuaciones del trienio. ¿no? En fin, para concluir, el trienio es fundamental y es importantísimo porque nos muestra que aunque nosotros, desde nuestra perspectiva, decimos, bueno, son tres años, en, el, en aquel momento no se sabía que el trienio iba a durar tres años. Eh, en ese sentido, bueno, en una de las más recientes síntesis que se han publicado sobre el trienio, el libro de, de Rújula y Chust, se plantea que el trienio es interesante porque permite forzar las interpretaciones, ahí lo estáis viendo, forzar las interpretaciones y romper los límites, el futuro no estaba escrito en 1820, ni en el 21, ni en el 22, ni siquiera en el 23, nosotros lo vemos como un continuo, pero evidentemente en ese momento no era así, ¿no? Y más aún, esto lo que más sorprende es que el trienio ha generado unas visiones posteriores contrapuestas radicalmente, o se ha visto en la historiografía del siglo XIX como una etapa tremendamente radical, exagerada, o por ejemplo en la historiografía posterior al franquismo, ...se le criticó al trienio su corto alcance revolucionario... ...su eh, escaso potencial formador... ¿no? O sea, ...¿cómo es posible que el trienio eh, lo podamos ver a la vez... ...como algo exagerado o a la vez algo alicorto... ¿no? ...bueno, eso entronca quizá con lo que comentaba muy bien Álvaro... ...el debate del fracaso, el debate del atraso... ...el debate de la excepcionalidad... ¿no? ...y bueno, simplemente para cerrar... ...un ejemplo de que el trienio... Eh, ...era importante y no solo en nuestra época... ...no solo en este 2020 de centenario... ...ya la segunda república... Eh, poco más de un siglo después ya se preocupó de esa herencia que tenía no solo del trienio, sino de toda la España liberal, a nivel simbólico a nivel de himnos, a nivel de figuras, algo pasada con el trienio, cuando ya la Segunda República empezó a prestar esa atención Gracias Pues muy bien eh, Básicamente yo ahora más que sacar nuevos temas creo que ya hemos sacado bastantes pues casi que me apetece más recopilar y sintetizar un poco lo que se ha dicho porque estoy muy de acuerdo con vuestras, vuestras tres intervenciones. Yo creo que el estilo liberal eh, es un tema importante por varios motivos. Básicamente me he fijado en los motivos internos de la historia española y, digamos, de los motivos externos, ¿no?, de la historia ya continental y transnacional. A nivel interno, porque se trata de la segunda fase de la revolución española, eh, de la revolución liberal en España, y encima es la que sienta las bases del primer liberalismo español, más de lo que pudo hacer la primera etapa, la de 1812-1814, como ha José Miguel. Pues, si bien la Constitución de Cádiz es anterior, eh, en esa etapa podríamos discutir si tiene más peso teórico, por el propio desarrollo de la Carta Magna, lo cierto es que la política del trienio no se limita a hacer un corta y pega de lo que define el primer liberalismo, sino que se retoma ese desarrollo constitucional originario, pero con más fuerza, con muchísima más capacidad práctica, y además que presenta un desarrollo teórico propio, más complejo que las Cortes de Cádiz, simplemente por la propia división del liberalismo entre moderados y exaltados. Por otro lado, porque se trata de un terremoto político, parafraseando este libro que habéis mencionado de Rúncula y de Chus, que creo que lo han cualificado así de un, de un terremoto, es más cierto, porque toca a toda la sociedad española porque bien, se puede interpretar o se ha interpretado como una revolución burguesa y de hecho creo que es la clase media la que lidera el cambio político. Tanto la corona como la iglesia, el ejército, capas populares, las mujeres, es decir, toda la sociedad finalmente tuvieron que posicionarse. Y si no lo habían hecho ya de inicio, sí que lo tendrán que hacer a medida que se genera la guerra civil, que tiene en 1821 sus primeros compases y que termina por estallar definitivamente de forma muy clara en 1822. Y a nivel exterior, pues también es importantísimo, como ya se ha dicho. Si usamos esa imagen del terremoto político, claro, deberíamos precisar que tiene su epicentro en España, la península ibérica, pero que sus ondas se dejan sentir en Europa, caso de Portugal, caso de Italia, en América, porque buena parte de Centroamérica y América del Sur era en estos momentos territorio español. ¿eh? Y dentro de la concepción liberal de la nación española, eh, recordemos lo que decía la Constitución de Cádiz, ¿no? que abarcaba a los habitantes y los territorios de ambos hemisferios. Incluso también llegó a tocar, si bien muy concentrado en el territorio, a Asia, porque también las islas filipinas eran parte de España. Y porque además, ya se ha dicho, porque esta revolución que se inicia en España, que se extienda luego por América y Europa, llega a movilizar desde el primer momento a toda la diplomacia europea y llega a poner en jaque a la Europa de la Santa Alianza. Y más allá de anterior, una cosa que particularmente sí que a mí me interesó más del trienio, es porque demuestra la capacidad que, que, que tuvo España, la historia española, para ver cuál o cuáles eran los proyectos liberales en España para salir de la crisis del antiguo régimen, dentro de la monarquía de Fernando VII. Es decir, de qué vías había para superar el absolutismo monárquico, fijar la vía española frente a la modernidad, que podrían representar los sistemas liberales europeos o americanos, y sobre todo para integrar los territorios coloniales en la nación española en un momento en el que se estaba asistiendo a la independencia de muchos de sus territorios. Ha salido un tema que me interesa mucho y es el de ver todos los temas o los diferentes protagonistas que cabe estudiar y que hay que estudiar para entender bien el trienio. En ese sentido, por ejemplo, ¿qué temas en concreto creéis que son más importantes para estudiar el trienio, para entenderlo? O al menos desde qué enfoques, desde qué enfoques propios o sea, abordáis el estudio del trienio y en la medida posible también, si creéis que es necesario, qué metodología empleáis. Por ejemplo, ahora para cambiar el orden, pues sí que puede empezar Álvaro, seguir Víctor y luego José Miguel. Vale, yo lo primero recojo dos ideas que ha lanzado Víctor, muy interesantes para ir dialogando entre nosotros mientras presentamos cada tema. Una la aceleración del tiempo histórico y cómo los, los actores, la gente corriente, ¿no? experimentó que entre 1808 y 1820 se ha producido una ruptura, un punto de no retorno, y ya estuviesen a favor o en contra del proceso, ya lo leyesen de forma escatológica, como un anuncio del fin del mundo, como hacían los contrarrevolucionarios, o como una ruptura que avanzaba el camino del progreso, como hacían los revolucionarios, la gente era consciente de estar viviendo en un momento que era trascendental y que había dado al traste con alguno de los consensos que conformaban la vida cotidiana y el transcurrir normal, ordinario de las cosas, ¿no? Eh, a ver, mi, mi interés original por el trienio liberal es un interés frustrado, ¿no? Yo, yo voy al trienio, siempre lo cuento, buscando estudiar la vertiente popular de la revolución del trienio, ¿no? Buscando buscar los, los, los sanculotes español, ¿no? ¿Dónde estaban esos descamisados que nos dicen las fuentes, ¿no? Esos artesanos, jornaleros, mujeres que habían participado conformando el ala más radical de esa revolución, como ha dicho Víctor, que muchos han tachado de demasiado moderada. ¿no? Eh, y lo cierto es que se frustró porque lo que me encontré en los archivos, por circunstancias... Una cosa, recomiendo a los ponentes que sil silenciéis el micro cuando no habléis, porque se cuela mucho ruido de fondo, ¿vale? Mejor cuando no habléis cerrar el micro porque se, cuela, se estaba colando un sonido. Vale, gracias. Eh, entonces, eso, que yo iba buscando mis, mis sanculotes españoles y no encontré fuentes para estudiar esa dimensión radical de la revolución en Madrid, pero encontré un montón de fuentes para explicar cómo en el periodo siguiente, en la década absolutista, de la que sabemos menos aún que del trienio, había una movilización popular muy importante contra el liberalismo en Madrid y los liberales, aquellos que estaban marcados por ser liberales durante el trienio, fueron perseguidos, golpeados en las calles, incluso asesinados, por gente perteneciente a los sectores populares, por, por artesanos, jornaleros, trabajadores. ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza mi interés por el trienio, por el final del trienio, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo acaba esa experiencia? Eh, ¿Cómo finaliza? Porque siempre se nos había dicho que el trienio realmente cae por la invasión francesa, que es una invasión que acepta a la población frente a la del 8, porque los franceses pagan los víveres que consumen, porque los franceses... De repente tenemos un levantamiento popular contra los franceses en el 8, llega el 23, hay una nueva invasión francesa y hay focos de resistencia, pero en general la población no se levanta masivamente, entre comillas, como en el 8. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué mucha gente asumió con pasividad el fin del régimen del trienio, no? porque mucha gente o saludó como libertadores o con indiferencia a los invasores franceses. Y ese es mi primer punto de interés, ¿no? el fin del trienio, que hay que complejizar porque la lectura tradicional, que en el fondo no es más que la lectura liberal, nos dice que básicamente fue porque los generales liberales traicionaron eh, a la causa del trienio, fueron sobornados y digamos, eh, dejaron desprotegido al régimen que solo fue defendido por, por los sectores liberales más convencidos. ¿no? Y luego, a raíz del Bicentenario, eh, me he puesto a trabajar en un tema que, que es el que más me interesa ahora, que es el de la milicia nacional. ¿no? ¿Por qué es tan interesante la milicia nacional? Porque estamos en un contexto en el cual una parte relevante de la población es armada para defender ese régimen liberal. Mucha gente toma las armas por convicción política, otros toman las armas bueno porque ven una oportunidad de posicionarse eh, ante un régimen que está eh, emergiendo, porque ven una posibilidad quizá de ser contratado en un determinado oficio, de adquirir un empleo, pero al final estos sectores armados tienen un protagonismo trascendental y novedoso en el espacio público. ¿no? Es decir, el diario liberal no solo es un periodo de debate en la prensa y en las sociedades patrióticas, no, no solo es un periodo de, de palabras, sino que es un periodo en el que la política está atravesada y se manifiesta a través de la violencia. La violencia es fundamental para entender la politización durante el trienio liberal. Pues esa milicia nacional es muy interesante, por un lado porque es un vehículo para que eh, estos sectores eh, expresen, eh, aprendan, digamos, hagan un aprendizaje de la política a través de las armas y, y rumpan esa esfera pública con el poder y la fuerza y la legitimidad que le da las armas, pero es que también esos milicianos armados, sobre todo en pueblos pequeños, en zonas rurales, generan una gran oposición por parte de la población, es decir, mucha población ...ve el trienio como ese mmm, comerciante o ese propietario... ...que ahora tiene las armas, tiene el uniforme... ...y es el que se dedica junto al ejército... ...pero muchos pueblos, más la milicia... ...de implementar ese orden liberal sobre el terreno. Entonces, el miliciano nacional es al mismo tiempo... ...el paradigma de la nación en armas... ...y de la participación política que trae el liberalismo... ...y al mismo tiempo es la punta de lanza... ...de un proyecto liberal contestado por una parte importante de la población, por una parte importante de la comunidad, que ve como ilegítimo que de repente ese propietario, ese comerciante, ese negociante de su pueblo, ahora con las armas irrumpa en el espacio público e imponga la ley. O sea que participación popular contra revolución y, y milicia nacional son los temas que a mí me han interesado siempre de, sobre, el, sobre el trienio. Bien, Victor, continúo si quieres, entonces. Victor, si quieres. Correcto. Pues eh, en mi caso, hay, hay algo interesante, de, hay puntos de contacto con los compañeros y yo quería plantear también porque realmente no sé exactamente a, en qué curso están fundamentalmente la mayor parte de nuestros asistentes, Sergio, si me lo puedes precisar. Pues si no me equivoco es una asignatura que está en el en... tercero no, no, no, no. Perfecto. En tercero de grado ya, es verdad que eh, uno ya ha tenido ocasión en tres cursos de ver diversos enfoques, materias, épocas, etapas. Uno ya se va definiendo un poco porque, efectivamente, y de, de, de todo eso vamos a hablar, la, los dos enfoque, los, las dos salidas naturales de, de la carrera, y más en, en estos tiempos en que es todo tan, tan extraño, vamos a dejarlo ahí, normalmente suele ser la docencia eh, o la investigación. Entonces, en esta parte que estamos de, de, de investigación, en la investigación, claro, uno pronto va definiendo sus temas, ¿no? Hay gente que estudia la, la historia de las ideas, de las instituciones, los movimientos sociales, eh, hay muchísimos temas, la violencia, los conflictos, eh, etapa eh, historia local, provincial, claro. El tema que a mí en este caso mmm, me interesaba, que es eh, la biografía, como, como bien sabéis, eh, tiene la complejidad de que te obliga a, eh, bueno, y cotear un poco en todos los sitios porque la biografía al final se trata de la vida de una persona, como es lógico y esa persona acaba envuelta en toda la época, hacía mucho tiempo que el género biográfico bueno, hacían, el género biográfico normalmente estaba en cierto modo desprestigiado porque había, se había convertido en una colección de fechas y de... sí, de geografías o biografías contrarias a las personas con una serie de fechas y muy positivistas no había pasado así en todo el mundo, ¿no? En el mundo anglosajón la biografía seguía teniendo además un importante éxito comercial y de ventas. Claro, porque una biografía, en principio, que aspire a, de verdad a reflejar la época, no solo se preocupa de la persona, sino que tiene que situar a la persona en el marco de su época donde se encuentra con todo esto que estábamos comentando, por ejemplo, con lo que acaba de comentar Álvaro, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me, estudiaba la la, me interesaba la biografía de Riego porque muy pronto estaba claro que en la biografía de Riego había algo extraño, que era la interferencia de un mito en su biografía, ¿no? eh, Bueno, era más conocida la música, el himno, que el personaje, hay toda una serie de, de, de leyendas sobre el mismo, si era un icono del republicanismo, en fin, había un personaje como muy marcado, pero en el que claramente, y esto ya lo habían puesto de relieve de diversos historiadores, desde los años 30, precisamente de la Segunda República, hasta Gil Novales, solo por citar algunos, que había algo ahí de mito, ¿no? En ese sentido, hacía falta retornar a las fuentes primarias, revisar eh, qué había pasado y por qué la figura de Rigo, quizás su vida, permitía una utilización política. La utilización política de su vida explicaba eso, ¿no? Entonces, claro, el enfoque desde el que yo me acerco es el de el estudio de una biografía y el estudio de una biografía me lleva a dos problemas muy grandes. El estudio de la biografía me obliga a estudiar al personaje en el trienio, por tanto, me topo. ...con los, las diversas problemáticas del trienio... ...en las que se vio envuelto el personaje... ...y me topo también con... Eh, ...la característica de efectivamente... ...el entrecruzamiento interesantísimo que hay... ...entre Riego... ...un personaje de primer orden... ...y todo el movimiento social... ...que por ejemplo Álvaro estaba planteando... ...en una de sus vertientes... ...todo el movimiento social de gente que empieza a participar en política... ...a escribir en periódicos... ...a lanzar discursos... ...cómo entrecruza la vida de un personaje con las expectativas, los deseos, lo que ven en ese personaje, sus coetáneos. En ese sentido, bueno, la biografía de Riego al final parecía siempre estar más presa de un debate ideológico más que histórico y el enfoque de mi trabajo era una biografía que bueno, contrastara documentalmente en la medida de lo posible lo que se había afirmado en, lo, en este tiempo, que aportara nueva documentación si era posible para intentar ofrecer pues, nuevos aportes ...y sobre todo que estudiara la biografía en el marco global de la época... ...y eso es lo que ya pues, te deja de pleno en el trienio, ¿no? Además Riego es una figura histórica... ...que diríamos que aunque tiene elementos de interés antes del trienio... Eh, ...su máximo apogeo, su importancia histórica... ...está en esos tres años del trienio, ¿no? Entonces, claro, ahí Riego se ve envuelto en procesos de sociabilidad... ...procesos de politización, procesos de mitificación... ...todo eso... Riego podemos discutir si colabora más o menos, si lo favorece, pero no lo produce el mismo. Es sus propios coetáneos, la época, ese ambiente, ¿no? En ese sentido, claro, hacer una biografía de un personaje de, de estas características obligaba a pelearse pues, con cuestiones como eh, ser un salvador de la patria en sentido napoleónico, ser un héroe romántico, ser un mártir. Son muchos los arquetipos ¿no? que se le aplican en diversos momentos y en diversas etapas, ¿no? Y claro, para concluir esto y simplemente plantear, puede ser que alguien entre, entre los asistentes diga, pues yo me interesaba eh, pues, la historia social, ¿no? Pues en este caso mejor, pues no soy yo el más adecuado para, para ayudarle, pero alguien se planteaba esto, una biografía, ¿no? ¿Qué características tiene una biografía o qué problemas tiene? Pues hay un par de problemas metodológicos con los que quería cerrar esta intervención, que es relacionados íntimamente con la biografía, ¿no? La primera es, eh, ¿cómo se aborda una biografía? Porque uno puede decir, yo quiero hacer la biografía de tal personaje porque es que a mí me cae muy bien. Entonces estamos en las agiografías, ¿no? Las biografías maravillosas porque efectivamente uno hace la biografía de un personaje que le cae muy bien o que es de la familia. Mucha gente me acuerdo que al principio me preguntaban eh, que si yo estudiaba riego, que cómo era posible que estudiara riego si yo no era asturiano ni, ni era familia, ¿no? Se hacía un poco raro, ¿no? Bueno, claro, si planteamos la biografía desde ahí, se puede, pero hay que llevar un cuidado extra porque tendemos a tener una empatía eh, extra, ¿no? Y en ese sentido, toda biografía, aquí vengo yo a desmontar lo que acabo de decir, por desgracia, parte de una base que es que al estar trabajando va, tiempo, meses, años, con un personaje, uno inevitablemente acaba desarrollando, no sé si llamarlo empatía, identificación, comprensión histórica, no no sé cómo llamarlo. no Uno acaba intentando entender al personaje porque si no intenta uno entender al personaje, no hay forma de meterse en, en la cabeza por qué surgen determinadas decisiones. no Claro. Hay silencios en las biografías, hay lagunas documentales, hay cosas que nos faltan. Yo me fui unos meses a, a París a encontrar el rastro de riego en las prisiones francesas y no lo encontré, pues si lo hubiera encontrado probablemente hoy sería una persona extraordinariamente famosa, pero no se dio, no se, no se dio el caso. ¿no? Entonces hay que saber convivir con silencios, con lagunas y con cosas que no sabemos por qué pasaron o por qué se cambiaron. Y esto nos lleva a la clave, ¿no? que yo sí que querría de alguna forma Dejar clara, si alguien se está planteando una biografía, porque en tercero de carrera a lo mejor por ya han hecho los pinitos en algún trabajo del grado o se lo están planteando, ¿no? Pues eh, no sé en el resto de investigaciones, supongo que también hay algo de esto, pero en la biografía se nota mucho. Hay que romper con la ilusión biográfica. Las vidas no son coherentes, las vidas no son lineales, en la vida hay azares, en la vida hay dudas, en la vida hay cambios inesperados. Y a veces queremos aplicar un molde que nos cuadra, que nos resulta tranquilizador y no funciona, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues todo esto se reflejaba perfectamente en, en el caso de Riego. Cedo la palabra. José Miguel, si quieres aportar tu experiencia. Me parece que no está conectado, o sea, que bueno. Pues bueno, eh, voy a intervenir entonces yo. Claro, yo voy a partir de la base de algo que es ah, una... vale, vale. Ah. No, José Miguel, no te preocupes. el micrófono quita. Vale, pues seré muy breve. Digo que voy a decir una pelogrullada, pero que creo que en este contexto educativo es importante señalar que es partir de la base de que todos los temas son importantes, ya que, por ejemplo, es mi caso, no sé si sea el vuestro, yo concibo la historia como un rato global que tiene, o debería tener, por no resultar determinista, que conducir forzosamente a esa historia total de la escalada Pierre Birrar. Otra cosa es que, un autor, es muy difícil que haga esa historia total, tiene que ser la comunidad historiográfica. Mi interés particular eh, pues viene de Carlos Marx y de sus artículos recogidos en, en el libro Revolución en España. Porque por mucho que se hable de fracaso, como ha señalado Álvaro, yo no soy partidario de hablar, de, cuando hablamos de historia, no soy partidario de util, utilizar términos como éxito o fracaso, porque me parece que son juicios de valor, que dicen más de las ideas que uno tiene que, que de la historia, en este caso del trienio pero sí que veo que temas como la libertad de prensa y opinión pública, temas como la dimisión administrativa del Estado español, de la nación española, la participación popular en política, la participación de la mujer en política y en sociedad, el papel político o civil, por decirlo de alguna manera, del ejército, las relaciones Iglesia-Estado... Es decir, son temas, solo he dicho unos pocos, que mutatis mutandis todavía afectan hoy, en mayor o menor grado, y que han afectado a toda la historia contemporánea y que de algún modo tienen el trinio su origen y por eso me interesaba conocerlo. Eh, concretamente un tema que me interesó particularmente es el de las relaciones Iglesia-Estado, porque al fin y al cabo la religión católica acompañaba a los seres humanos a lo largo de toda su vida durante el antiguo régimen, es decir, durante los siglos XVI, XVII, XVIII, parte del XIX, que es donde está el trienio y la relación de la política liberal y la Iglesia Católica es crucial hasta el punto de que la Constitución de 1812 reconocía la confesionalidad del Estado y protegía el monopolio espiritual de la Iglesia Católica, lo que de inicio pues, chocaba mucho ¿no? con esa idea, eh, esa idea liberal de la libertad de cultos. Pero claro, a cambio digamos, de, esta, de este acuerdo entre Iglesia y Estado, la Iglesia también debía ser altavoz y correa de transmisión del nuevo régimen liberal, y se debía prestar a aceptar el caudal de cambios que la aceptaban, como abolición de la Inquisición, supresión del diezmo, reducción del número de eclesiásticos, exclaustraciones de credios regulares, etcétera, etcétera. Todo lo cual va a hacer que la Iglesia, el clero, también se termine posicionando en materia política a favor o en contra del primer liberalismo español, en este caso en el trienio. Aunque también es cierto que mantengo, y lo mantienen otros, otros investigadores, la existencia de un tercer partido entre el clero español que en el fondo era absolutista, radicalmente absolutista, pero no llegaba a ser realista, es decir, no era contrarrevolucionario, incluso llegaba a condenar a la contrarrevolución, en tanto en cuanto, aparentemente, Fernando VII apoyaba los cambios políticos y también porque durante el trienio la Iglesia tuvo que decidir si seguía una senda más o menos realista o tendente al control civil de la religión o continuaba bajo la obediencia más o menos directa del Papa y de la Santa Sede, que no dejaba de ser para muchos liberales, sobre todo para los exaltados, un rey y un estado extranjero. José pues Miguel, pues, eh, te toca a ti intervenir. Vale, eh, pongo el micrófono. Eh, me está interesando mucho lo que habéis ido com eh, comentando eh, y es verdad que yo he centrado mi primera exposición sobre los temas que más he trabajado y que me han interesado, no solamente en el trienio, sino a lo largo de todo el siglo XIX e incluso en el siglo XX. ¿no? pero me ha parecido muy interesante lo que ha planteado Víctor sobre el tema de la biografía y esto me permite que la primera vez que me encontré con el trienio fue porque mi tesis doctoral fue una tesis doctoral sobre Javier Isturis eh, que es un hombre que procede del siglo XVIII pero que fallece en 1871 por lo tanto diríamos va en paralelo a todo el cambio de la sociedad y eh, a toda la nueva realidad. Él, en, concretamente en 1820, está en la cárcel, en, él es gaditano, la pregunta también me la hicieron a mí en su momento, tú no eras asturiano, yo no soy gaditano, eh, pero estuve en Cádiz y tuve que mirar los archivos parroquiales de la diputación, de lo que había ¿no? y de los fondos, incluso eh, en la casa donde él vivía, en, en el propio Cádiz, ¿no? se, se conserva perfectamente. Bueno, pues eh, todo eso te, te va llevando a, a un análisis eh, que, que te va permitiendo entroncar al personaje mm, en, en su época. Y, y si no lo entroncas en su época, en cada momento, de, en, este, en, en un personaje de sus épocas, es muy difícil el, el tratar de, de definirlo. Y eso que, dada mi edad, cuando yo empecé con el tema de la de Una biografía, como ha señalado Álvar, eh, Víctor, mmm, era muy complicado y además estaba bastante mal visto, tengo que decirlo así. De hecho, me encontré con algunos problemas pero cómo trabajas sobre una biografía, ¿No? si, si en realidad la biografía me, me sirve para entender un, un, una serie de periodos a lo largo de todo el siglo XIX insisto, incluso de finales del siglo XVIII hasta, hasta repito, 1871, en que, él, que, en que él fallece. y En el trienio me lo encontré por primera vez, insisto, está en la cárcel en Cádiz, acusado de masón, un tema que luego me ha permitido trabajar sobre el tema de la masonería y como ha dicho antes Sergio, he llegado a presidir durante seis años el centro de estudios histéricos de la masonería española. Pero ahí me llevó también por primera vez a conectar con la prensa, y probablemente mi, mi, mi arranque con respecto a la prensa y por lo tanto a la metodología de, del estudio de la prensa, cómo hay que engarzarla, es decir, cómo hay que entender eh, lo mismo que al personaje, lo tienes que entender en sus diferentes periodos, la prensa la tienes que entender a la en la sociedad en la que, en la que nace y, y, y en la que puede morir. Hay algunos periódicos que después de más de 100 años siguen, podemos seguir leyéndolos hoy, pero hay otros muchos, muchos, además muchos, muchísimos, que se han ido quedando en el camino, es decir, ¿qué representan en esa sociedad? ¿Quiénes han escrito? ¿Cómo han escrito? ¿De qué temas han tratado? ¿Qué ideología tenían? Es decir, son temas que sin ninguna duda te van abriendo diferentes, diferentes ámbitos y diferentes situaciones. Y quizás me adelanto un poco a una nueva pregunta que seguro que nos va a hacer Sergio, es... Eh, que es si, si estos aniversarios, en este caso 200 años del trienio, si nos sirven para profundizar, para tratar de entender mejor ese periodo o para tratar de, de explicarnos eh, muchas otras cosas, ¿no? De hecho, a la, al tema de la provincia y de la diputación llegué con motivo de todo el proceso de la transición española desde la, el franquismo, desde la dictadura a la democracia entonces se planteó y yo ya estaba, acababa de llegar a, a La Rioja después de haber pasado una serie de años en la Universidad de Zaragoza que me permitieron el, el empezar a trabajar sobre un tema que, que por supuesto la, la Rioja el origen de la provincia y el origen de la diputación me sirvieron como punto de arranque para ir configurando esos temas, al final tengo que decir que como todos los temas y, y en la biografía gracia del riego lo habrás podido comprobar perfectamente, se van entremezclando y lo acaba de señalar también Sergio, se entremezcla la prensa, se entremezcla el origen de la provincia, se entremezcla eh, los problemas de la iglesia, se entremezclan toda una serie de, de contextos que van eh, apareciendo, la no, no hemos nombrado todavía la desaparición del régimen eh, señorial o de los mayorazgos, eh, pero están ahí y están estudiados, o, o se necesitaría una mayor profundización en todos estos procesos. La, los perso las personas, ¿quiénes hicieron 1820? ¿Quiénes están detrás de todo ese proceso? ¿Quiénes están definiendo esa realidad? ¿La prensa? ¿Cómo se desarrolla esa prensa? Es decir, son cuestiones que yo creo que eh, son importantes, cada una de ellas por sí misma lo es, Creo que no podemos eh, desgajar ninguna de ellas. Creo que todas tienen connotaciones, todas están relacionadas. Eh, si algo tiene la historia es precisamente que... Es, no es que sea una síntesis de todo, pero sí que te obliga a mirar todos los aspectos de una sociedad, desde las al clases altas hasta las clases bajas, la burguesía, eh, cómo se definen, qué personajes destacan, eh, etcétera, etcétera, ¿no? No, no es el personaje en sí mismo, no es nada sin la sociedad que lo hace, sin la sociedad en la que se desenvuelve. Si aquella sociedad, vuelvo a Isturiz, a Javier Isturiz, si aquella sociedad gaditana en la que él nace, no, no, si no entendemos que era el centro fundamental de comunicación con el continente americano, como luego va a ser eh, el 1 de enero de 1820, si no entendemos que en aquella sociedad esta familia tiene fuerte de tener una capacidad económica muy importante porque incluso es dueña de un barco con el que trafica con América y, y España y Europa por supuesto. Entonces eso le va a permitir cuando en 1823 se tiene que ir al exilio a Londres que pueda vivir de los fondos que tiene allí en Londres como consecuencia de su actividad mercantil. Es decir, todo ello se va, se va, se va relacionando. Es decir, un personaje que llega en 1820, que está en la cárcel, por supuesto, según se produce el alzamiento de Riego, y, y lo primero que hacen es abrir las cárceles y sale otra vez a la calle. Pero claro, en 1823 tiene que irse al exilio y por lo tanto todo eso va, perfeccionando, va, va configurando esa realidad y en mi caso concreto eso me lleva, como he dicho hace un momento, al análisis de la prensa y, y, al, y al tratar de entender toda una serie de cuestiones sobre, sobre esos puntos de partida y la constitución, y a partir de ahí, bueno, pues yo he, he ido desarrollando y trabajando mucho sobre el siglo XIX, fundamentalmente, también del XX, pero en el XIX, pero yo creo que ahí están muchas de las claves y creo que es importante entender lo que significó estos tres años para el, el futuro de, de la historia de España. Y por mi parte. Nada más, si no queréis que configuremos alguna otra cuestión o maticemos alguna cuestión. Vale, eh, ya que habéis abierto el melón del Bicentenario, pues eh, sí que iba a hablar sobre eso. Antes sí que os pediría a cualquiera de los tres que por favor abráis el chat para que ya el público, al terminar esta tercera, esta tercera cuestión del tercer eje, pueda ya hacer sus preguntas y las podemos responder a continuación. Mientras tanto, pues nada, me dirijo ya a este tercer eje de preguntas. Eh, básicamente es saber qué creéis que ha aportado a vuestro juicio el Bicentenario a la historiografía, al conocimiento que tenemos sobre el trienio liberal, y si en vuestra opinión sirven o no sirven las conmemoraciones de esta índole para hacer avanzar el conocimiento de la historia. Por cambiar el orden, pues si queréis ahora que puede empezar Víctor, si es José Miguel, en tercer lugar Álvaro y finalizo yo. Muy bien, pues... Eh, por. Encuadrar esta cuestión, la verdad es que el, el, primer bicentenario, el primer bicentenario arrojó un balance bastante pobre. Porque, vamos, hasta donde yo sé, el primer bicentenario está marcado por un contexto eh, muy complicado eh, de la restauración y dictadura de Primo de Rivera. Y el primer Bicentenario, en lo que por lo menos se refiere a Riego, que conozco un poquito esa cuestión, eh, bueno, hay algunas obras que surgen, pero claramente hay un interés por esos, esos 100 años, No sé qué ha pasado en el trienio, es un interés muy partidista, muy producto de una época muy, muy politizada, en la que, pues, bueno, se recurre al pasado como, como una cantera en la que conseguir elementos para construir un, un discurso descartando lo que no interesa y seleccionando lo que, lo que sí interesa, ¿no? En ese sentido, el, el, primer, bicentenario, yo creo que, primer, perdón, el primer centenario es una, una cosa que yo creo que está ahí pendiente profundizar un poquito más, porque quizá eh, haya alguna sorpresa. Y claro, en el segundo, que es en el que actualmente nos encontramos, eh, bueno, por una parte está totalmente matizado eh, por, la, por la epidemia, igual que en 1820 estuvo marcado por la epidemia de, de fiebre amarilla. La verdad es que en este caso el, el bicentenario eh, tiene una... una Está teniendo una importancia el asunto de eh, vírico que está modificando todo. ¿Con cuál lo podemos comparar? ¿O con cuál se están haciendo inevitables comparaciones? Si acaso, quizá por, por encuadrarlo un poquito, ¿no? Con el bicentenario de la Guerra de la Independencia, ¿no? Y evidentemente, a nivel de apoyo institucional, a nivel de conmemoraciones, a nivel eh, de. Sí, de, de, de, de relevancia social, está quedando muy alejado el el trienio liberal, ¿no? Son muchos los factores, no me voy a parar ni mucho menos, incluido, por ejemplo, el de la pandemia, pero sí que creo que conviene apuntarlo que el último bicentenario decimonónico fuerte del que teníamos eh, referencia, pues es en, desde el 2008, hemos tenido eh, esa referencia de la guerra de la independencia, ¿no? En este caso, ¿qué balance podemos arrojar ha hecho el matiz de que no está siendo tan importante y que la pandemia no está ayudando? Bueno, el matiz es que a nivel de investigaciones sí que yo creo que está consiguiendo que cristalicen por pues, diversos esfuerzos que se estaban llevando a, a la práctica desde campos muy diversos, ¿no? En ese sentido, eh, bueno, pues eh, tenemos desde el libro que hemos comentado del de El trienio liberal, una mirada política. Este libro, por ejemplo, la, la relevancia que tiene, eh, este creo que lo hemos enseñado antes, es que desde la obra eh, de Gil Novales, en plena transición, poco después de la muerte de Franco sobre el trienio liberal no teníamos ninguna monografía sobre el trienio liberal. Vales y esta, ¿no? Han tenido que pasar pues varias, varias décadas con alguna que otra pequeña excepción, pero había habido un gran eh, desinterés por una síntesis manejable de alta divulgación que pudiera plantear que pudiera plantear ...las claves de la época, ¿no? Han habido otras obras, por ejemplo, la, la habéis mencionado... ...El trienio liberal, una mirada política... ...una obra en la que hay más de 25 colaboraciones... ...de diversos especialistas, o sea que a nivel bibliográfico... ...sí que yo creo que hay un, un interés... ...y creo que hay un interés porque... ...las diversas temáticas históricas... ...muy plurales... ...están convergiendo gracias al... ...en parte al impulso que da el Bicentenario... ...en ofrecer algo de lo que tú comentabas, Sergio... ...ese panorama de historia... ...totalizadora... Pero hecha a partir de la construcción de varios, desde diversas aportaciones, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, hemos tenido también la reedición de, del fundamental, el trino liberal de Gil Novales, ¿no? Hemos tenido esa reedición. Hemos tenido al menos tres monográficos de revistas, sino cuatro, desde el Boletín de Historia Contemporánea, el Argonauta Español, en Pasado y Memoria también hemos tenido un, un, vamos, un monográfico. Está pendiente por salir otro en Ayer. En reserques, quiero decir, hay interés, está habiendo avance historiográfico, muchos monográficos de revistas, diversas obras En ese sentido, fue, eh, ayuda al, el Bicentenario, evidentemente Ahora bien, esto genera también un grave peligro Agotado el Bicentenario, ¿qué, qué interés queda en el trienio? O ¿Se considera un analizado? Bueno, eso estará por ver, ¿no? Pero simplemente quería plantear que igual que ahora tenemos una eclosión de publicaciones y una eclosión del interés, en la mayor parte de casos pues, exponente de una trayectoria y en algunos que otros casos pues, más recientes, aportaciones más recientes, queda por ver cuánto de ese esfuerzo se sostiene o cuánto de ese esfuerzo eh, bueno, fructifica en líneas de investigación que sigan llevando esos temas hacia adelante y que no se quede en una conmemoración de, de folclórica, si me permitís la palabra, del trienio de esas circunstancias digamos vamos, que pueda trazar líneas, por ejemplo, lo hablábamos al principio, de antes de comenzar la, la sesión, que la conmemoración del trienio, que los temas, que los debates, que lo que surge en el trienio, por ejemplo, tenga líneas de continuidad con la década absolutista, que a partir del 2023 se supone que va a ser un poco, quizás, el, el bicentenario, entre comillas, no que tengamos ahí pendiente, ¿no? que interconectemos, que haya líneas de continuidad, que no se agoten los debates y que esto, pues ya digo, no acabe siendo una reivindicación folclórica porque es lo que toca y de alguna forma consigamos pues, que esos esfuerzos sigan eh, desarrollándose y sigan teniendo líneas de continuidad porque al final lo que tampoco podemos caer, creo yo, quizá a lo mejor ahí es mi, mi prevención es en hacer historia a golpe de conmemoración, a golpe de centenario, a golpe de... Centenario. Hay más interés, sí, hay más recursos y más oportunidades de publicar, sí. Eso evidentemente tenemos que compaginarlo con el rigor histórico y con una y con un trabajo pues a largo plazo. Gracias. Sí, eh, creo, seguro. Sí, ya... sí. Sí. Sí, que bueno, interven tú ah, ahora, si Vale, vale. No, a, a tenor de lo que está, se estaba planteando ahora, realmente es muy importante el el que se produzca el Bicentenario y resulta que luego ya nos olvidamos eh, absolutamente de todo. Yo ¿no? Creo que esto es muy importante, el que eh, no se eche en el saco roto, es decir, no se trata de llenar ahora un depósito de agua y luego dejar escapar todo, ¿no? al contrario, yo creo que hay que hacerlo funcionar y que creo que tiene que tener una validez eh, imprescindible. Hay otra serie de cuestiones que con respecto a los a las conmemoraciones. Eh, por una parte están muy bien, pero por otra parte yo creo que eh, hay que mm, seguir profundizando en esos temas y no dejarlos ahí totalmente apartados. Me está viniendo un tema que en cierta medida me, me relaciono con él, que es el tema del nacimiento de la, de la provincia. En los primeros debates no se plantean solo durante los años del trienio, se plantean ya en 1810, en 1811, en el 12, etcétera, etcétera. Ahora bien, eh, ¿se va a volver a, a replantear a nivel general, a nivel de, de este país, el, el seguir profundizando en diferentes temas para seguir relacionándolos? pues yo creo que es, eh, que es imprescindible me está viniendo a la cabeza el, estoy trabajando ahora sobre una revista riojana eh, rioja ilustrada donde llaman la atención eh, diciendo que eh, concretamente en 1933 que es cuando nace ya oficialmente y definitivamente la, la provincia de, de Logroño eh, con ese nombre a pesar de los debates si ya tenía que ser la rioja o no pero bueno se queda como provincia de Logroño y ya está y, y en esa revista se echa en falta, y llama la atención, me lo ha recordado ahora cuando hablaba Víctor, eh, sobre el por qué no se había hecho caso a un acontecimiento tan importante como que hace 100 años, 1933, se había planteado el nacimiento definitivo de la provincia de Logroño. Dice, y salvo algún erudito, dice, eh, el tema ha quedado ahí eh, perdido, bueno, yo creo que tenemos una ocasión, hoy tenemos una conciencia que ha ido cambiando en ese sentido y yo creo que debemos trabajar para que estas cuestiones no se queden absolutamente disueltas, no se queden olvidadas, sino que establezcamos una línea de, de desarrollo. ¿Qué pasa con estas tierras después de de 1810-1812, qué pasa con estas tierras o con estas o con cualquier otras en 1820, 22, 23 y por supuesto después cuando definitivamente se establece el mapa definitivo de la organización provincial de este país a partir de 1833. ¿Por qué no puede haber esas líneas de continuación, de continuidad? ¿Por qué no se pueden seguir planteando esas cuestiones? De hecho, uno de los trabajos que acababa de mencionar Sergio, en mi caso, sobre el origen de las diputaciones curiosamente es un libro en el que el único historiador soy yo todos los demás son gentes del, del derecho fundamentalmente me permitieron el, el colaborar con ellos y lo hice muy a gusto ahí tenemos por lo tanto otra perspectiva no solamente la del historiador sino también la de las leyes la, de, la del derecho, la de cómo se configura esa nueva realidad cómo se sientan esas bases todo eso, como he dicho hace un rato, creo que tenemos que permitir el ir cruzándolas, el ir planteando esas diferentes cuestiones, el ir cruzando los datos y por lo tanto no dejar, como muy bien acaba de reclamar Víctor, eh, en un acontecimiento que sí muy interesante, pero pasado mañana nos volvemos a olvidar de él porque ya no nos corresponde. Yo creo que hay que seguir poniendo encima de la mesa todas las cuestiones que sin ninguna duda están ahí y que nos permiten eh, seguir profundizando en los acontecimientos de, de la historia y en la realidad histórica. Nada más. Muchas gracias José Miguel. Pues Álvaro, es tu turno. Vale, yo no os estoy viendo porque tengo un problema de red, o sea que si no me veis o me escucháis bien, me lo decís, ¿vale? Eh, ¿Se me oye bien? Se te oye bien, sí, sí, sí. Vale, yo te escucho perfectamente. perfectamente. Yo no os veo, pero bueno, confío en que me veis. Vale, eh, yo solo soy muy escéptico con esto de las conmemoraciones, como ya se ha dicho. Eh, la de la Guerra de la Independencia arrojó resultados también muy contradictorios, ¿no? Eh, pero lo cierto es que, si hace un año ibais a la biblioteca de la universidad a buscar cualquier cosa sobre el trienio liberal para hacer un trabajo de grado, os vais a llevar el, o, o los dos tomos de las sociedades patrióticas de Gil Novales, que publicó en 1978, o el libro de síntesis de Ginovales, que publicó también por ahí. O sea, que había que irse a trabajos de hace 40 50 años para tener una visión más o menos de síntesis sobre el trienio liberal. Y la otra alternativa era pues, iros a tesis doctorales monográficas sobre una provincia o, o cosas así. Eh, y yo creo que al final pues, ha habido dos congresos, uno en Zaragoza y otro en Cabezas de San Juan, dos libros colectivos, uno que estamos editando, que son las actas realmente de Zaragoza, el libro de síntesis, del que se ha hablado, aquí ya os he enseñado el libro de síntesis por un lado, y el de balance y el de una mirada política, que es un libro con breves capítulos sobre todos los aspectos políticos del trienio liberal. O sea que hemos avanzado bastante, y yo creo que los dos principales elementos, aparte de que cuando los historiadores nos juntamos a conmemorar cosas, pues para qué sirven estos encuentros ¿no? de los bicentenarios o de los centenarios, para poner en común lo avanzado, y para trazar vías de, de, de, de, de investigación para el futuro. ¿no? Eso es lo que queda más en duda, hasta qué punto esas vías se han abierto. Yo creo que el gran, el gran avance que hemos hecho con respecto al conocimiento del trienio en el Bicentenario es, por un lado, lo más importante, ¿no? la dimensión europea y americana del fenómeno. ¿no? Es decir, si tanto se habla ahora de las revoluciones atlánticas y de la edad de las revoluciones en el Atlántico y se conecta la revolución francesa con lo que pasaba en América, con lo que pasaba en Haití, es evidente que tenemos un ciclo revolucionario mediterráneo que tiene sus lógicas propias y que no tiene sentido analizar dentro de los estados-nación. O sea, tiene cada vez menos sentido hacer una historia puramente española del trienio liberal. Y luego la dimensión americana, que se nos ha olvidado durante muchísimo tiempo, eh, que no solo coincide con las independencias americanas del trienio liberal, sino que en, en muchos países, en uno más que otros de, de, de América, se, se aplica. Se aplica la Constitución, se aplica la reforma del trienio y es una experiencia tremendamente rica que eh, son los historiadores americanos los que nos han tenido que venir a recordar oiga que aquí se han olvidado a mucho más de la mitad del territorio eh, la, en la explicación del trienio liberal y por eso este libro de Rújula y Chus eh, que se llama Revolución e Independencia pues ya de entrada metía al trienio en su contexto, no en su contexto americano y en su contexto atlántico. Pero yo también me quedo con un debe, ¿no? Con una carencia, que es justo lo que ha comentado José Miguel, ¿no? Cuando ha hablado de que en todo este rato que ya hablando no hemos dicho nada de la abolición del régimen señorial, de los mayorazgos, del debate sobre los señoríos, de, de los gremios tampoco. Y es cierto que con este triunfo de la nueva historia política, que tanto nos ha enseñado a entender la complejidad de la, de la política eh, en, en la historia, nos hemos dejado por el camino de la historia social y económica, en buena medida, ¿no? Entonces, en este congreso que montamos en Zaragoza, del Trienio Liberal, Balance y per Perspectivas, de las decenas y decenas de comunicaciones que hubo, realmente solo hubo una o dos que abordaban la cuestión económica y social. Y la única que había sobre los, sobre los señoríos era de, de Carlos Franco Despez, que es, que es un investigador ya muy veterano. Entonces, parece que ese debate se tuvo sobre qué pasa con el régimen señorial, qué pasa con los gremios, qué pasa con las estructuras sociales y económicas del antiguo régimen cuando llega la, la, la Revolución del Trienio, y ese debate se ha dejado completamente abandonado. ¿no? Y esto no es inocente. Está este olvido de la historia social que muchos historiadores han percibido como un alivio, porque hay muchos historiadores que os dirán, a lo mejor profesores vuestros, o lo escucharéis, ¿no? de, bueno, es que en mi época la gente estudiaba todo el rato la producción de trigo, las rentas de un convento, y ahora por fin estudiamos pues, la biografía, los actores, la política, y por el camino nos hemos dejado un montón de debates no cerrados sobre las transformaciones sociales. Y para acabar, se le puede poner muchos peros al Bicentenario del Trienio, pero como antes hablaba y ha comentado Víctor, cuando llegue el Bicentenario de la década absolutista, que será en 2023, ya veréis como sí que prácticamente no hay eventos ni acontecimientos para, eh, para retrabajar y repensar este periodo. O sea que bueno, de este bicentenario nos llevamos una cierta recuperación, actualización de la historiografía, una serie de trabajos de referencia que cualquier estudiante ahora puede coger de la biblioteca, la dimensión eh, americana y europea y eh, certificamos la crisis-olvido, eh, dejación de funciones de las visiones sociales y económicas de, de nuestro pasado y esa sobreabundancia o hipertrofia de la historia política que parece que lo ocupa todo. Y ¿no? yo soy el primero que hago historia política. Muchas gracias, Álvaro. Un poco llevamos este tercer pata de la actividad y empezando a responder por lo segundo, sobre si sirven o no sirven estas conmemoraciones para hacer avanzar el conocimiento. Pues yo es que pienso que, indudablemente, y ya lo habéis ido demostrando y argumentando, estas conmemoraciones sirven para mejorar y profundizar en el conocimiento que tenemos de un tema histórico en general y, en este caso, del trino en el particular. Pues al fin y al cabo, son momentos extraordinarios que sirven para, por un lado, hacer valencia de lo que se sabía y de lo que se está comenzando a saber, también, como se ha planteado aquí, para saber qué es lo que falta por estudiar o qué no se ha tratado en toda su complejidad. Y por poner un ejemplo muy práctico, a mí me ha servido tanto para profundizar en las líneas de investigación que ya estaba abordando, como para conocer nuevas problemáticas y querer abordarlas. Tener esa, bueno, no es necesidad, sino volver igual a ver los mismos archivos y los mismos documentos, pero con otros ojos, con otras dudas, y que me permitan pues también colaborar en el avance del conocimiento pues desde otras perspectivas que no se haya abordado antes, por lo menos en, en mi carrera. También, por ejemplo, eh, creo que una cosa que se ha señalado y me gustaría subrayar es que tiene mucha importancia cuando, no solo este año, sino que a lo largo de estos años el Bicentenario del Trienio se está enlazando, se va a enlazar con los distintos Bicentenarios de varias repúblicas hispanoamericanas y creo que también va a ser una cosa que espero que dé mucho juego, tanto por aportaciones de hispanistas o americanistas. Por otro lado, pues creo que estas conmemoraciones también sirven para hacer cosas con las, como las que, humildemente, estamos haciendo esta tarde. Que no es otra cosa que poner en contacto a diversos investigadores que tienen en común el estudio de un mismo tema. Porque por mucho que de normal nos leamos, más o menos nos conozcamos a través de las publicaciones, y en ese sentido creo que las generaciones que trabajamos actualmente somos muy afortunadas por contar con herramientas como Internet para la investigación pues creo que también el conocimiento que se puede adquirir a través de la bibliografía y los congresos que se publican y organizan con motivo de estas conmemoraciones. Y haciendo un poco de memoria, pues claro, me estoy acordando, por ejemplo, congresos como el de Salerno, Nápoles y Zaragoza en 2019, el de Sevilla, Portugal en el 20, como esperemos también que este año se pueda celebrar el congreso de la Asociación Lista de Contemporánea en Córdoba y que tiene una mesa del trino constitucional coordinada por Manuel Chus y Rebeca Viguera, pues creo que este tipo de iniciativas son vitales para el intercambio de conocimientos y también para no conformarse y trazar planes de futuro. Pues muchas veces de estos encuentros pues acaban saliendo nuevas propuestas interpretativas, colaboraciones o simplemente el refuerzo de las relaciones entre colegas que sirven sin ir más lejos pues para poder organizar este tipo de actividad. Y creo que si no estuvieran rodeadas de esta suerte de halo que dan los centenarios, los bicentenarios, pues no serían tan numerosos y tampoco movilizarían a tantos estudios. Queda ya un poquito para acabar la actividad y como hemos dicho que íbamos a dar la oportunidad a, al chat de intervenir, me parece que tenéis que dar abrir el chat vosotros, como moderadores. Mirad a ver si podéis, porque la gente me escribe y no puede escribir. Que no están pudiendo escribir al chat. Eh... Sí, eso es lo que me está llegando Vale, y tenemos, tenemos que configurar el acceso. ¿Y cómo hacemos eso? En esta plataforma. Eh, eh, eh de la. Y yo si, lo intento hacer desde no el móvil, pero que está, es que se, se me ha apagado. Ahora supuestamente tienen permiso ya para publicar mensajes en el chat. Que pruebe alguien Perfecto. Sí. Lo siento, es que claro, nosotros somos los moderadores, pero no usamos esta plataforma, entonces estábamos un poco... Bueno, no, no pasa nada, que todavía tenemos tiempo y hemos dejado el, el momento final más importante para el público. Sergio, preguntan si ahora ya se puede preguntar a la mesa. Entiendo que sí, ¿verdad? Sí, sí. Es... Sí, sí, sí. Es la idea. Vamos a dejar unos minutos porque entiendo que se han hablado de muchas cosas, se han abordado muchas perspectivas y como no he tenido la ocurrencia de abrir el chat antes, pues supongo que la gente ahora que haya apuntado sus preguntas o que la esté repensando de qué se ha hablado, le dejamos ahora un minutito de cortesía y en caso de que, bueno, pues no haga falta... Yo sí que tengo alguna idea que me gustaría sacaros para cerrar la actividad. Bueno, de todas maneras, mientras la gente se anima y escribe en el chat, sí que hay una cuestión que me gustaría que trataseis, ya que los tres, además de ser buenos investigadores, también sois docentes y os preocupéis por lo menos por la difusión del conocimiento que creáis con vuestra investigación. Es una pregunta eh, que muchas veces yo creo que se puede abordar para el tema del trienio, el siglo XIX en general, otros temas. ¿no? Y es como ese déficit que se ha comentado al principio entre el conocimiento que genera la historiografía sobre un tema, en este caso el trienio liberal, y los ecos o los no-ecos que acaban llegando a la sociedad para que muchas veces pues, eh, cojamos manuales o páginas web y veamos que se siguen repitiendo los mismos esquemas, ¿no? Esquemas del tipo, el triunfo liberal fue un fracaso o fue una confrontación tremenda, si lo vemos desde un punto de vista más conservador, otras versiones un poco más progresistas que indican que el problema fue que había varios caminos para el liberalismo, etcétera, etcétera. Así que me surge esta pregunta, ¿cómo pensáis que se puede o que se debe incorporar el conocimiento que aporta la historiografía, en este caso sobre el trienio, a la enseñanza de la historia en diferentes niveles educativos? Por ejemplo, puede empezar José Miguel, seguir Álvaro y rematar Víctor. Y mientras yo me ocupo del bueno, chat. Pues la, la pregunta me parece muy interesante, pero yo creo que a mi parecer y a mí me resulta muy difícil de responder. Porque ¿cómo trasladar el conocimiento que tenemos sobre un periodo histórico, en este caso el trienio, al aula, que eso puede ser fácil cuando tú estás explicando los orígenes del siglo XIX, el origen del liberalismo, la constitución del 12, etcétera Puedes introducir, pero, ¿hasta dónde puedes profundizar en una asignatura genérica, aunque solo sea, por ejemplo, sobre el siglo XIX? ¿Cómo cambiar? La pregunta que eso me lleva es a cómo cambiar los parámetros para que pues, se pueda pensar a algo diferente, es decir, que aquello por ejemplo, ha salido, no fue un fracaso fue un punto de arranque o un punto y seguido de lo que había ocurrido en los años de la guerra de independencia, que ahora toma cuerpo y que muchas de esas cuestiones nos las vamos a encontrar eh, después, con muchas dificultades entre el 23 y el 34 pero perfectamente dibujadas eh, a, a partir de eh, la muerte de Fernando VII y el inicio del reinado de Isabel II y esto me viene a un tema que yo he trabajado como es el de la masonería si yo os preguntara cómo trasladar un tema de esas características al aula y que además mm, mm, rompamos los tabúes sobre todo en este país que hay sobre ese tema es decir que después de tantos años desde el año 82 que se configuró por el profesor Ferrer Benimeli el centro de estudios históricos de la masonería que hoy sigue sigue existiendo ¿Qué ha cambiado o qué hemos cambiado en general del pensamiento? Y no digo los que podemos estar trabajando sobre el tema, porque eso lo hemos cambiado, evidentemente, y tenemos otra perspectiva. Pero, ¿cómo trasladamos eso, incluso a la sociedad, cuando se sigue repitiendo los tópicos más absolutos sobre el tema? Pues, vuelvo al trienio. ¿Cómo plantear? Y son preguntas que yo me estoy haciendo, ¿eh? que no, no, no sé si tengo respuesta para, para ellos cómo trasladar esa investigación, en este caso, sobre esa nueva realidad, sobre cómo tratar de eh, entender el trienio en sus características más, más actuales de la visión que tenemos actual. Porque, por supuesto, supongo que con el tiempo y en el futuro irá evolucionando y veremos otras perspectivas. Y lo mismo que no veían eh, hace 100 años esa realidad, hoy sí que la vemos, con nuestras limitaciones y nuestras dificultades. Bueno, dejo ahí la, la cuestión. Sí, eh, ¿podemos interactuar un poco ya con las preguntas del chat o prefieres que lo dejamos para después, Sergio? Sí, bueno, como está un poco relacionado a lo que ha comentado el chat, claro. si queréis podéis es que es, Lo que está comentando Surso es muy interesante eh, sobre, claro, cómo una, uh, una parroquia ¿no? de, la, de la Galicia rural eh, puede, puede encerrar una historia tan fascinante. Y, y me recuerda mucho y os lo recomiendo a todos pero también a él si no lo conoce los trabajos de José Manuel Vegas que es uno de los profesores gallegos que mejor ha estudiado toda la politización en el siglo XIX y es muy interesante porque eh, claro es, otra vez las imágenes que tenemos tópicas no el mundo de la Galicia rural que tenemos asociado con una imagen de conservadurismo y demás eh, Realmente fue tremendamente dinámico en este principio de, del siglo XIX, ¿no? Y tenemos una participación política ligada a las parroquias a partir del momento en el que hay elecciones abiertas. Porque, claro, de repente la unidad en la que tú podías elegir era la unidad de, de tu pequeña parroquia, de tu pequeña aldea. Y había un entrecruzamiento entre las relaciones comunitarias y la nueva sociabilidad política, ¿no? Entre quiénes eran los caciques o quiénes eran los personajes influyentes y quienes se convertían en los representantes eh, a nivel de la nueva nación, que es tremendamente interesante. O sea, que a veces estas estas pequeñas historias entre comillas eh, del trienio o, o de otro proceso, eh, digamos, de politización del siglo XIX, son más interesantes que las visiones que damos muchas veces nacionales y globales que pensamos que son más accesibles para los estudiantes, ¿no? Y justo a eso iba a ir yo muy rápidamente. Yo quiero escuchar lo que dice Víctor porque su experiencia en secundaria me interesa mucho, sobre cómo trasladar los avances de la investigación a la docencia. Yo por la experiencia que tengo, tanto, tanto en universidad como luego en actividades divulgativas, en charlas, paseos históricos que he hecho por Madrid y demás, yo paradójicamente creo que no hay a veces que simplificar o que simplificar más, sino que complejizar. Me explico, ¿cómo estudié yo el trineo liberal? ¿En el instituto o en, el, o en, el, o en la universidad? Pues como que de repente había un pronunciamiento, se estableció una constitución, llegaba un rey tiránico y la abolía, y luego moría el rey y volvía a la constitución. O sea, esta especie de visión lineal del siglo XIX, en el cual hay una vía hacia la modernidad, el liberalismo y la democracia, que conecta con el presente, y una serie de eh, momentos de, de interrupción brusca, en los cuales un rey tirano decide poner freno a ese avance de la historia ¿no? y esta visión que puede parecer una forma de explicar lo que es difícil de forma sencilla creo que nos hace que no entendamos absolutamente nada del proceso yo creo que es muy interesante a nivel de docencia aunque es complicado intentar explicar las perspectivas y los puntos de vista de, de, de los actores de quienes participaban en eso las visiones del mundo que se enfrentaron en este periodo ¿no? ¿Qué visión del mundo tenían los revolucionarios, los liberales? ¿no? ¿Qué, ¿Qué proyecto de futuro? ¿Cómo veía la sociedad? ¿Y cuáles tenían los reaccionarios o los realistas? ¿no? ¿Cómo confluyen, se confrontan dos visiones de ver el mundo? Entonces, cuando tú explicas a un alumno um, qué creían los contrarrevolucionarios que se estaba perdiendo al establecer la Constitución o qué pensaban los revolucionarios que se estaba ganando al establecer la libertad de imprenta, es mucho más fácil entender esos debates, ¿no? No como la historia va por aquí y, y este proceso es necesario, sino como esto es un momento de confrontación de ideas diferentes que chocan en una confrontación civil. Vamos a entender cómo pensaba la gente de cada parte en ese momento conflictivo, que es el trienio liberal. Y el segundo elemento que me parece muy interesante, también complicado, es utilizar fuentes de la época, entre comillas. Eh, leerte un artículo de la Constitución de Cádiz a la mayor parte de la gente, es importante, pero no lo dice mucho. O leerte un, un gran discurso de un prócer liberal que dio en las Cortes. Eh, en El trienio tenemos un montón de pequeña literatura eh, dirigida a un público popular, eh, literatura divulgativa, catecismos constitucionales, en el caso de Cataluña en catalán, en Valencia también en catalán, eh, escritos para explicarle a la gente corriente lo que era la Constitución o porque tienen que estar en contra de la Constitución. Y esta literatura te permite entender muy bien eh, cómo se percibían los cambios que estaba viendo cómo se trasladaba a la gente corriente lo que significaban estas cosas y cómo la gente de a pie entendía este proceso. O sea, irnos a fuentes de la época que son más fáciles de entender porque están dirigidas a, a, a, a los trabajadores, al conjunto de la población, pero que son muy complejas porque es cómo querían movilizar a esa masa social y cómo esa masa social ellos creían los que escribían estos panfletos que podía entender lo que era la Constitución o lo que era el rey absoluto ¿no? y acabando con el tema que habéis dicho de la biografía y de los actores que es lo que estoy diciendo todo el rato ¿no? ¿Cómo, cómo la gente vivió experimentó este proceso de cambio cómo lo hizo Riego un, un gran hombre, digamos, un gran prócer pero también cómo podemos entender cómo la gente corriente experimentó un proceso de cambio tan conflictivo como este ¿no? de los campesinos, los jornaleros o sea, que lejos de una visión simplificada del trienio debía explicar la Constitución, las cuatro leyes y que de repente llega el rey y los franceses y lo abolen, vamos a explicar qué eh, proyectos se confrontan durante estos tres años, qué visiones del mundo, qué cosmovisiones se confrontan. Y creo que eso pedagógicamente, aunque parezca muy complicado, es muy interesante. Víctor, tú que tienes más experiencia en secundaria y es director de departamento... A mí, me habéis tirado tantas líneas o las he cogido yo, será culpa mía, desde luego, no quiero culparos a vosotros, ni mucho menos. Veo tantas líneas de debate que me he hecho un pequeño esquema, porque recogiendo lo último que comentaba Álvaro, claro, ahí está ya eh, una de las claves. A mí no hay nada que me gustara más después de, por ejemplo, haber trabajado y seguir trabajando en personajes como, como Riego que poder abordar en eh, una inversión en el espejo esa figura de de un campesino o, o de alguien mucho más humilde al más puro estilo, quizá, de la microhistoria que todos recordamos, no sé, Carlos Ginzburg y su molinero, algo así, me parece apasionante. Es una cosa que, de luego, nos haría falta. ¿Cuál es el problema? Claro, que muchas veces o nos faltan fuentes o hay que aplicar otra mirada, o no sé... Eh, vamos, nos llevaría muy lejos hablar de las dificultades, pero, de luego, a mí es algo que me parece, que me parece espectacular eh, y muy interesante, ¿no? Eh, ya lo digo, me parece que es en ese sentido el contrapunto necesario y deseable a esa historia que a veces podemos decir, pues bueno, con Isturiz, como ha estudiado el compañero Conrigo frente a esa historia de los grandes hombres o los grandes próceres, efectivamente, ¿qué está pasando? No? Y para eso creo que la microhistoria es un campo que no sé, eh, realmente no sé hasta qué punto está gozando de la salud que debería y que tendría que estar, o de, sería deseable que estuviera arrojando resultados, ¿no? por esas figuras que está diciendo Álvaro, desde el ámbito más... Eh, local o sencillo. Me lleva esto a la segunda cuestión de lo local que se ha comentado. Y precisamente el asunto, a ver, estoy, que están entrando cosas nuevas al chat, había visto hasta aquí, pero ahora hay tres mensajes nuevos. Claro, en el chat se comentaba la conmemoración interesante de este pueblo, de, de Cereisha. En, en Galicia, claro, cuando decía folclórica, no lo decía en un sentido eh, peyorativo al lo local. pero claro, con folclórica me refiero y es muy importante porque lo vamos a relacionar ahora con otra localidad que está trabajando. Con folclórica me refiero realmente a esa conmemoración que se hace de lo onomástico, de el día, es el día, el día de la paz, ¿no? El día de la paz, el día de esto, y la conmemoración se queda en la pro, el propio acto performativo de ese día, y ahí se queda, en ocasiones, las conmemoraciones históricas, en lugar de ser una ocasión para profundizar, para avanzar, para debatir, para este tipo de cuestiones, se convierten en un acto simplemente de recordatorio folclórico, y en ese sentido, lo decía, del día, sin una profundización. Por lo que estoy leyendo del caso de este, de este pueblecito gallego, me estaba recordando al caso concreto de Las Cabezas de San Juan, que es uno del que puedo hablar porque lo conozco, lo estoy siguiendo de cerca. ¿no? En Las Cabezas de San Juan, por ejemplo, han planteado un programa conmemorativo que es espectacular a nivel, y esto nos va a dejar ya en los institutos, que sé que lo, lo estáis deseando, ¿no? Han planteado un programa conmemorativo que es espectacular. El programa conmemorativo, pues bueno, no solo incluyó que el Congreso internacional, donde, como comentabais, se reunieron historiadores de europeos y americanos, no solo eh, contemplaba que ese Congreso de marzo de 2020 abrieran las cabezas de San Juan, que era simbólico, ¿no? el Ayuntamiento se había volcado con el bicentenario y, fijaos, entre las actividades que han planteado y esto me viene muy bien para, dis para distinguir. Entre esa conmemoración con contenido, la conmemoración que puede ser folclórica, o ojo, una conmemoración que puede ser muy buena, como la del Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan, y puede ser que en 10 años, espero que no, se haya convertido en folclórica. ¿Qué habían planteado? Claro, muchas de estas cosas se han tenido que suspender. Habían planteado una recreación, un reenactment, con recreadores históricos del pronunciamiento, con un mercado en el cual se recreaba la jornada del pronunciamiento, un actor se caracterizaba de riego, había tropas... Todo eso iba enmarcado dentro de un esfuerzo pedagógico. ¿En qué sentido digo el esfuerzo pedagógico? Pues, por ejemplo, eh, han, han creado, no he podido leerlo aún, estoy pendiente de que me llegue, un cuento para difundir la historia del pronunciamiento en las escuelas, ¿no? No he podido leerlo, realmente, pues, no sé, creo que se entiende lo que es caer en un polo o en el otro, ¿no? No solo eso, ahora, por ejemplo, también van a distribuir para secundaria y bachillerato, ya nos vamos acercando, la conmemoración de las cabezas nos deja en el otro ámbito, ¿no? van a distribuir para secundaria y bachillerato, que de hecho estamos ahora en fase de revisión, eh, un cuento, de un cuento bueno, en este caso, no sé, sí, un relato de unas 50 páginas, que es un, un ejemplo de divulgación que está teniendo en cuenta las recientes aportaciones históricas para distribuir entre institutos, ¿no?, secundaria y bachillerato, o sea, hay un intento de la localidad de las cabezas de San Juan al estilo de, como nos comentaba Xurxo profundizar en la historia local y efectivamente espero, o al menos hasta donde yo estoy viendo, no quedarnos en la anécdota, no quedarnos en la conmemoración, no quedarnos en qué bonito en mi pueblo, sino, por ejemplo, plantear oye, se había estado diciendo esto, esto era correcto, esto era incorrecto. En ese sentido, por ejemplo, se está inaugurando también un museo para la localidad que están ahora cerrando, de hecho, ya el plazo ejecutivo, que tiene una serie de salas dedicadas, por ejemplo, al pronunciamiento a, las, a los sucesos de 1820, ¿no? Bueno, ahí se que se están eh, introduciendo cuestiones nuevas, por ejemplo, que no se valoraban. Es decir, si estas conmemoraciones sirven para romper con las partes erróneas, incorrectas o ya superadas de los discursos históricos, son maravillosas. Si son una recreación otra vez de esos mismos errores, de estar a gusto con nosotros mismos y de autocomplacencia, caemos en eso que llaman al folclorismo. ¿no? Y con este ejemplo de las diversas actuaciones, por ejemplo, desde el ámbito local, de las cabezas de San Juan, pues cierro muy brevemente con la situación en, en la enseñanza media y, y bachiller. Bueno, pues es un asunto muy delicado, para que os hagáis una idea, el trienio en cuarto de la ESO, que es donde se ve por vez primera, al menos con el currículum eh, de la Comunidad Valenciana, desconozco a lo mejor eh, si en otros sitios cambia, pero en cuarto de eso es donde la primera vez podemos verlo. Y sería menos de una sesión, es una media página del libro, pero es que el asunto es más... ...delicado aún si nos vamos a segundo de bachillerato... ...segundo de bachillerato es el curso preuniversitario... ...aquí en la Comunidad Valenciana el año pasado... ...el examen de selectividad... ...que ya sabéis que tiene muchísimos nombres en todas partes... ...PAU, EBAU, en fin, la selectividad de toda la vida... ...el examen de selectividad era el manifiesto de Riego... ...en las cabezas de San Juan... ...y el decreto de Fernando VII de abolición del trienio... ...es decir, fue el examen de selectividad... ...y de alguna forma nos revela que en, segundo, en un segundo de bachillerato... ...ya es donde tenemos este debate... ¿Qué hay de la historia universitaria en segundo de bachillerato? Para que os hagáis una idea, en un libro de texto normal pueden ser un par de páginas, lo que se trata del trienio. Ya podemos hablar de exaltados, ya podemos hablar de moderados, pero efectivamente también hay algo de lo que comentaba Álvaro, de que es, es difícil, por lo rápido que hay que ir, por lo extenso del temario, superar un poco esa dicotomía del pronunciamiento, la complejidad, entrar en la fuente histórica. Incluso aún hay errores que siguen difundiendo los libros, con lo cual... Hay una pelea constante con el libro. De hecho, tengo aquí uno Tengo aquí uno porque quería comentarlo. Eh, fijaos eh, qué os parece que se plantea en un libro de texto para divulgar en un segundo de bachillerato, repito, curso preuniversitario, que los exaltados consideran que la Constitución gaditana ha quedado obsoleta y era preciso reformarla en un sentido más radical. O sea, bueno, aquí nos vemos en la necesidad de, de matizar, de explicar porque en realidad el trienio, y esto es un poco lo, lo grave, sigue quedando reducido a un apunte muy rápido por su brevedad, por ese presentismo que lo ve tan breve, como en ocasiones se introducen elementos que pueden dar lugar a confusión. ¿no? O sea que en ese sentido, en la ESO ya os digo que puede salir una persona, al menos en la comunidad valenciana, de la obligatoria, con un conocimiento del siglo XIX muy muy reducido, y de hecho, eh, por desgracia, entre los gremios de profesores, en muchas ocasiones lo que se hace es suprimir la parte del temario de historia de España, en cuarto de ESO y dejar solo la historia contemporánea. Y en el caso segundo de bachillerato, sí que hay una visión más global ya, desde 1808 hasta 1982, pero evidentemente con sacrificios y el trienio, pues, eh, intentamos que no sea así, pero están en la parte de los sacrificados. ¿no? Gracias. Vale. Eh, ya llevamos casi 90 minutos de de actividad, y voy a tener que poner punto y final. No, sin antes eh, leer un poco las cosas o resumir las cosas que han comentado en el chat, que me parecen muy importantes y no han sido comentadas. Por ejemplo, Daniel señalaba, señalaba la importancia de la historia local. Otro, también otra persona, Martín, venía a decir también ¿no? esa importancia que puede tener o que tiene la microhistoria, la historia local, tanto para profundizar en el conocimiento del trienio como para ayudar a difundirlo entre, entre la población. Otro también, eh, Daniel también venía a decir que en relación a lo que ha dicho Álvaro, que sería bueno, por ejemplo, adaptar el mensaje para llegar a la sociedad. Yo he entendido, ¿no? pues que como decía Álvaro, no se trata todo, para, no se trata solo de para difundir, simplificar, sino explicar bien la complejidad histórica. Pero como decía Daniel, pues quizá adaptando un poco el mensaje. También David, Montt, compañero del grado de Historia y Geografía de esta universidad. Eh, resumiendo un poco su interesantísima aportación, venía a decir que si este olvido o este menosprecio que puede haber en torno al trinio liberal, también puede estar un poco relacionado con la historia negra que hay sobre España, y estos tópicos de la España atrasada, absolutista, católica, casi, digamos, que incapaz de mm, superar el antiguo régimen si no es por una invasión francesa primero o por la ayuda de Inglaterra. Y en sentido, él se pregunta un poco, como afirmándolo, si sí, la perspectiva de la historia conceptual también sirve para poner en valor la importancia de, del trino liberal, de la historia española, en dando en cuanto, como acertadamente dice, que Fontana dijo hace muchos años, creo que dijo y demostró, que el término liberal, liberalismo, pues es un concepto que se apuña en las Cortes de Cádiz y tiene mucha importancia, primero en el ámbito americano y luego eh, en otros ámbitos eh, mundiales. También, por ejemplo, José Manuel Díez Fuentes, de la Biblioteca Virtual Cervantes, pues nos ha dejado este link, el de cervantesvirtual.com, donde tienen un portal creado, es proceso justo el año pasado, sobre el término liberal, y en los cuales, bueno, pues sabemos que, por ejemplo, están las aportaciones de Víctor y seguramente poco a poco vaya habiendo más aportaciones de todos los historiadores que publican en castellano sobre el tío liberal, y que muchos alumnos reconocerán que es una página que muchas veces usamos en clase, diferentes asignaturas, para leer artículos o textos históricos. Por otro lado, Daniel también venía a decir que la recreación histórica, bien planteada, como algo, digamos, lúdico, pero siempre didáctico, no solo como una fiesta que tenga como excusa la historia, también es una manera muy positiva y muy interesante, yo creo, de, de ayudar a difundir la historia. Eh... Vale, y bueno, otros remataban sobre el ejemplo, por ejemplo, de Las cabezas de San Juan, que efectivamente abrió el congreso de de Sevilla organizado hace un año y encima pues, contó con la conferencia magistral de, de Víctor. Y como no quiero que se corte la comunicación antes de despedirnos, pues bueno, ya me tengo que despedir porque la plataforma tiene un horario y si no corremos el riesgo de que en cinco minutos nos corten. Así que bueno, creo que ha sido una actividad para mí muy fructífera, espero que también para todos vosotros y para los alumnos, compañeros, con las otras universidades. Y confío que también, pues bueno, para todas las personas que nos han querido acompañar desde sus casas. Eh, creo que se han tocado muchos temas de diferentes perspectivas. Y aunque seguramente el tema nos daría para más y podríamos estar otra hora aquí comentando, pues eh, quería daros la muchas gracias por vuestra participación. Y también os quiero dar las gracias a los tres y pediros que, por favor, si queréis, en una manera telegráfica, dar las últimas pinceladas y despedidos, tenéis la oportunidad. Bueno, pues si os parece empiezo yo y muchas gracias, Sergio, creo que ha sido todo muy interesante. Hemos podido cruzar eh, comentarios eh, de todo tipo y, bueno, pues ahí están los, los temas, ahí están las posibilidades y, y, bueno, esto queda abierto, que creo que es lo positivo. Gracias por todo y a todos. Nada, por mi parte que... Álvaro Víctor, sí. Muy interesante el Facebook del Bicentenario de, de Cereisha. Pensaba que teníamos tiempo para debatir lo que se ha planteado. La visión de la historia conceptual es interesantísima. También tiene sus limitaciones la historia conceptual, pero ha abierto muchísimas vías eh, de trabajo eh, transatlánticas. Eh, y bueno, la concepto y los trabajos de Fernández Sebastián son fundamentales para entender esto. Y hay un debate sobre la recreación histórica y sobre la divulgación que no hemos hablado, que sería muy interesante tener, sobre Twitter, YouTube, sobre los debates que hay ahora eh, sobre la cuestión de la historia, la leyenda negra de España, Roca Barea, que podría haber sido interesante hablar, pero no da tiempo. O sea, que gracias a todos por participar en el chat y la próxima vez podremos debatir un poquillo más. Muchas gracias por la invitación. Y yo simplemente plantear. ¿no? No, sí, no me había dado tiempo a digerir el resto del chat. Efectivamente, José Manuel Díaz Fuentes está encargado del portal de la Biblioteca Miguel de Cervantes eh, eh, de la Universidad de Alicante. Sencillamente, eh, quien quiera profundizar y quien quiera continuar en algunos de los debates que hemos planteado en el trienio, que se pase porque la labor de repositorio de bibliografía sobre la época, de personajes históricos sobre la época y un poco la intertextualidad, buscando ya otros formatos, creo que va a ser también un camino que en este debate que planteaba Álvaro de la divulgación o la alta divulgación, es una iniciativa bastante, bastante interesante, con muchísima bibliografía y creo que es una ayuda tanto para estudiantes como para investigadores ¿no? que están entrando en la cuestión. Simplemente, pues eso, como Álvaro, lamento que no nos da tiempo a continuar con el debate, que estaba, eh, tenía muchas líneas interesantes, y agradecer a todos los asistentes y a mis compañeros en esta mesa, a la Universidad Isabel Primera y, por supuesto, a ti, Sergio, por haber organizado esta, este coloquio. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a los tres. Eh, que sepáis que la respuesta tan positiva por vuestra parte y por parte de los inscritos eh, me animará que, bueno, quién sabe si algún día tarde o temprano podamos retomar estas actividades, sea en torno al trienio o temas que han salido ya circunstanciales y se pueden abordar de una, una versión más teórica, como la recreación histórica, todas estas polémicas que a veces sociales hay en torno a la historia, aunque creo que son más políticas. Y nada más que decir por mi parte, que cuidados mucho vosotros tres, muchas gracias por vuestra participación. Y a las tres personas, pues nada, cuídense mucho, les agradezco muchísimo su interés, les deseo mucha salud y hasta pronto. Hasta muchas luego. Gracias, Sergio.